Mira que lo hemos dicho veces, nos tiramos horas de madrugada buscando los errores de los demás, somos así de asquerosos Así que es muy raro que nos equivoquemos, sobre todo, él todavía se puede equivocar algo Entonces, por favor, dejad de contradecir los errores de las películas porque no vais a tener razón Y aquí venimos otra vez más a, a, a, a desmontároslo. Bueno, si sí, es cierto que a veces nos equivocamos, ¿no? Pero tú, tú, habla en singular, habla para ti, ¿vale? Lo normal es que no haya errores. Y aquí, bueno, pues vamos a vamos al a, a turrón, ¿no? Pero esta vez vamos a hacerlo exclusivamente con la saga de Resident Evil. ¿Cómo se dice, Pimporra? Resident Evil. Así, ¿no? No hay no? ninguna O en el nombre. ¿Cómo que no? Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Vale. Por eso matan zombies. Cállate, Ile. ¿sí? Madre mía. <risa> Resident Evil 3! Lo del mundo desértico creo que no sabes cómo funcionan los ecosistemas. Lo de la fogata tampoco creo que sepas la temperatura que hay en los desiertos por la noche. ¿Me puedes decir, señor biólogo agropecuario, qué tiene que ver el ecosistema con que la gente se convierta en zombie? O sea, que un Notas se convierta en zombie. Y, y, y, y, y ya no hay ríos ¿Cómo? ¿Cómo se hila eso? Tío, esto es como lo de sopar. Eh, robar calzoncillos, interrogación, ganancias ¿Cómo? ¿Cómo se, ¿Cómo se seca los ríos? Porque hay zombies ¿Cómo? Explícaselo tú, Pimporra, que tú sabes de microclimas eh, Yo sé de microclimas Sabes de microclimas, sí, claro. sí. Que eh, tienes una, una selva amazónica Ah, bien, vale, ¿qué más quisiera? Eh, a ver, eh, no... No, si es que luego en la siguiente película hay vegetación otra vez, en la cuarta película hay vegetación y en la quinta hay bosque, hay río, hay... No, no, mi no. Te mi teoría es que los zombies en vez de comerse a la gente beben agua, entonces se ponen en el río y secan los ríos, y se seca todo en un año, en un año seca en la tierra. En fin. Bueno, otra cosa que comentas muy interesante Es lo de la fogata en el desierto por la noche ¿Vale? Es cierto, en el desierto hace muchísimo frío Pero en el vídeo no decimos eso En el vídeo decimos que es estúpido Cuando te están persiguiendo hordas y hordas de zombies Poner una hoguera porque todo el mundo te va a ver en la oscuridad ¿Vale, alma cándida? Y además, si tienes frío en el desierto Y quieres evitar que te vean, haz... Lo normal, échate una rebequita por encima Ahí Menos internet, más salir de acampada Ahí, en la tienda de campaña Todos hombres amontonados Eso es la vida, joder ¿Cómo que hombres amontonados? ¡Resident Evil 3! al contaminarse los ríos con los virus y los cuerpos se contaminaron las aguas y los árboles no pudieron crear su alimento porque el agua estaba contaminada con bacterias muy dañinas en resumen los árboles se secaron y sin árboles los ríos también se secan y sin agua se supone que no puede haber vida por eso los desiertos de nada es que no entiendo nada, ¿Cómo es posible que exista el calentamiento global con estos genios aquí es que no, no lo entiendo, vamos a ver, o sea, se contaminan los ríos ¿Vale? Pues que se cae un zombie al río y se contamina el río. Los árboles, los árboles, vale, pues pues bueno, eh, no pueden generar su alimento. Bueno, ta, y todo se contamina y todo se va a la mierda. En un año, eh todo, todo pasa en un año. Pero, sí, eh, y además es que tampoco, bueno, dilo, dilo, dilo tú, hombre. Sí ahora. Volvemos a lo mismo en la cuarta y quinta película de vegetación. Que estáis, ¿qué es eso de de nada? ¿Qué es eso de de nada? ¿Has visto cuarta y quinta película o qué pasa? Que no, que esto es, es una patraña. Que eso que cae un virus, cae un cuerpo y, y, y el virus... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Se transmite el virus con el agua y afecta a los árboles, los árboles se vuelven zombies. No, no no entiendo nada. Mira, además me dices que es a lo largo de 50 a 100 años y te lo compro, pero qué mierda, es que es un año, tío, que es en un año. En un año no se desertifica la tierra así de golpe, macho. Que yo no se lo compro ni en mil años Venga, que me estás diciendo Acá los zombis al río? Ay, vale, estoy resfriado Pues oye, a lo mejor el virus del resfriado Afecta a los árboles, ¿no? Pues igual el virus te... Así que niños, si alguna vez vais a bañaros al río No estornudéis Porque podéis cargaros la tierra Eso es lo que hemos aprendido hoy ¡Regi de Navi ¡Hueque! ¡Saltón para caída! ¡Se ve en la 4 peli! ¿La 4 peli? ¡Ojo! Oh, por... ¿Cómo, cómo, cómo? <ríe> ¡Eso te lo estás inventando! O sea, ¿esto cómo era? Esto es la quinta película que aparece Wesker cuando la 4 haya muerto y este hombre, por llamarlo de alguna manera, pues dice que en la 4 se le ve. ¿Tú, ¿Tú te diste cuenta de eso, mi porra? A ver si la has liado y hemos quedado ver, mal por tu culpa Yo no, pero tengo la escena aquí Vale, pues busca, busca Espérate, espérate tengo aquí busca. el portátil Que sí, que sí, que no estamos leyendo mira, para nada a ver, hago busca, busca, busca ahí, ahí Hago zoom Vale, ahí, esa es la imagen zoom. Vale, haz zoom, haz zoom. zoom Más zoom más, más, más, mira, eso, pero esa si cosa... Si me punto. pego a la pantalla ¡Pégate a la pantalla, hombre! Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom, zoom. Soy Samuel L. jason Lo siento, era necesario. O Sabes que te lo crees todo, el alma de cántaro. Pero cómo que está vivo. ¿De ¿Dónde te has sacado eso? De verdad, Piri, es que yo no entiendo nada. ¿Por qué la gente se inventa estas cosas? No lo sé, pero no estaba ahí, pero. ¿Por, por qué? ¿Por qué hay que decir que está vivo? ¿Y por qué miro yo para allá si la cámara está ahí? ¿Qué, por, ¿Por qué os inventáis estas cosas? Yo no sé si es que queréis salir en estos vídeos o llevarnos <risa> la contraria, no sé. No, el caso es que luego lo miramos y no son suscriptores que vuelvan, que, que, que busquen salir. O sea, es gente que pone un comentario y desaparece. O sea, que no sé, no entiendo nada. ¡Reggie hinco. Bueno, pechisca bombilla, siento decirles, pero ellos no fueron clonados. Los verdaderos clones que murieron fueron los de la primera película, El Olivera, sobre actuación Rodríguez y el negro. Pero el resto buenos errores de películas Vale, os pongo en contexto Hay personajes que mueren durante las primeras películas Y en la 5 aparecen clones de ellos En el errores de películas decimos que cuando han tomado las muestras Porque esos personajes pues, se han convertido en zombies, se han explotado Bueno, les han pasado una serie de cosas Que cómo es posible que hayan conseguido muestras de sangre o lo que sea para hacer clones Yo lo sé, yo lo sé Ah, vale, espera, espera, espera y este chaval lo que dice es que los que han ido muriendo durante otras películas son los clones Y que los que aparecen en la quinta, apuntaos son los originales Cuéntanos tu teoría, Pimpola a ver, yo, yo, yo quiero entender... Bueno, mi teoría es que eh, eh, si, si son clones Sí, eh, sí, sí, pero, sí bueno, son clones No sí. se sostiene mucho, pero, a ver, pero en la primera película cuando lo cortan en... En, en tacos, en quesitos al colega este eh, eh, hay un error, bueno, a lo mejor no era un error, que claro. desaparecen los cuerpos del pasillo y lo mismo lo cogieron para recoger claro. el coche y hacer clones Claro, estaba cerrada con zombies y venido un tío con una escoba a recoger los taquitos, ¿no? Muy bien. A ¿Y ver. qué me dices de Olivera? Olivera que explotó en el coche, ¿qué han recogido? ¿Eh? eh... Un tornillo con sangre. No, no queda nada más de él. Y sobre actuación Rodríguez, que se convierte en zombie, ¿eh? ¿Qué pasa? Han clonado Han clonado su sangre Sus muestras de un zombie entonces saldrían clones zombies ¿No? Eh, bueno, pues entonces ni, ni, ni mi teoría Ni la suya vale Evidentemente no ¡Regi de La bicicleta que está Junto al carro Es la que está Detrás del auto Antes del choque La que sale volando Es otra Tío, es que Es que no, no, no lo asumo De verdad, tío Merecemos una subvención Por aguantar a esta gente A diario Vamos a ver o sea, hay un accidente de coche Y la bici que lleva enganchada, sale volando Pues no, este chaval dice que no, que es otra Que, que ha aparecido una bici volando por ahí de la nada Debe estar ET jodiendo con el dedito, haciendo volar bicis también Porque vamos, ¿qué, qué sentido tiene, cómo no va a ser esa bici, tío Qué mierda de vídeo, dedícate a otra cosa Como por ejemplo, a orinunciar mejor <risa> ¿Orinunciar? Orinunciar renunciar, lo voy a buscar en Google, ya no me da curiosidad Orinunciar es pronunciar orinando <risa> ¿No? enunciar. Claro, es un ejercicio de dicción que hacen los actores que tienes que vocalizar, tú sabes el, el típico de, de meterte un boli en la boca y voy a pronunciar aquí, pues es eso mientras te orinan en la boca ¡Ay Dios! Sí, no, lo voy a buscar en Google, Google. Ya, ya me da curiosidad Google. Orunicia, or bien, hombre. Orinunciar. Orinuncia o Orinunciar, Orinunciar. ¿Vale? existe. Y lo primero que sale es la figura de un obispo. <risa> Regi de Neville, hey. El zombie que muerda Libera se transformó más rápido porque lo mordieron en el brazo a otro en el pie. Vale, de aquí quiero sacar, quiero que todos saquéis una lección de vida muy importante. Antes de publicar un comentario, leedlo bien, ¿vale? Vamos a fijarnos al detalle en lo que dice El zombie que muerde a Olivera se transformó más rápido ¿Vale? O sea que el zombie muerde a Olivera en el brazo Y al morderlo se transforma más rápido en humano Porque no se puede transformar en otra cosa O sea, entiendo lo que quieres decir Pero está escrito con el ano ¿Vale? Te has metido el boli en el ano y lo has escrito así Aunque sea en el teclado, pero bueno, tú me entiendes Vale, eh, ¿qué coño tiene que ver que te mueran del brazo, que te mueran del pie? Si es en la sangre, tiene que pasar por el corazón, llegarte al, al cerebelo, y al bulbo raquídeo, ¿no? Y esas cosas O sea, ¿qué coño tiene que ver? Esto es porque en las películas de zombies hay personajes que se transforman rápido Y otros lentos, porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla Pero pasa en todas, no solo en esta ¿Qué quieres decir tú, piporra? Porque, a ver, la sangre llega igual de rápido, de, de, de un pie, de una mano, a, a, a todo el cuerpo. Es que es absurdo eso de que le muerda un pie. Es, ese rollo que nos cuenta, no, no, la sangre todavía no ha llegado, vamos a cortarle brazos. ¿Cómo que no ha llegado? Si <risa> sí, sí, esto es prácticamente instantáneo, la sangre así, y ya está, ya está. Oye, oh, te voy a cortar el brazo, Pero que no, que la sangre ya ha llegado, que da igual que le cortes el brazo Es, es un error muy común en, la, sí, en las sí. películas de zombies Resident Evil 3 Se secó todo porque se acabó la capa de ozono Estudia Yo no sé mucho de biología, ¿vale? No te voy a engañar Yo no sé prácticamente de nada Tampoco vamos a... tú menos ¿Tú de qué sabes? De, de disimular, ¿no? De dejarte el pelo largo de aquí para ponerte las... Ya está, tú no poco más aportas a la vida, yo tampoco Pero vamos a ver, alma de cántaro Yo tengo entendido ¿eh? Tengo entendido Pienso yo Que la capa de ozono es lo que mantiene la vida Y esas cosas Que si no hay capa de ozono La vida no existiría Igual me equivoco, oye Igual aquí hay alguien que ha estudiado, de verdad Y puede decir... Que sin capa de ozono la gente puede vivir tan feliz Que pueda haber vegetación y pueda haber cosas No sé, oye, aquí yo no aseguro nada Si hay algún biólogo en la sala que nos lo diga a todos ¿Vale? Ya está Yo no voy a, no voy a asegurar ¿Tú aseguras algo? A ver, yo lo que aseguro que es que, que, que no, que es eso de la capa de ozono, que se ha ido a capa de ozono La capa de ozono no se ha ido, hombre Cuarta y quinta película, está todo como antes, que la tercera es un desastre Encerrados ya, no, ¿qué capa de ozono? No, ¿eh? no, pero, tú? suponte, suponte ¿vale? que, que, que, que el zombi cae al agua, ¿vale? Con el agua infecta los árboles, los árboles no lo producen, no hay vida, se secan los ríos, ¿vale? Y con eso la capa de ozono, la capa de ozono desaparece ¿Crees que podría haber personas? Suponiendo todo esto, ¿crees que podría haber personas ahí tan feliz Yo me lo Burger porque me encontraron en un Burger King. O sea, ¿podría estar tan feliz ¿Podría haber un Burger King sin capa de ozono? Oye, ¿qué pasó con Burger? ¿Desapareció de no, la también. saga también? Yo creo que la chica vio, dijo, hostia, creo que me voy a ir de aquí antes de que mi nombre se vea más manchado todavía. <risa> ¡Regi de Nave por qué son tan rompecojones y se ponen tan criticones y le buscan tanto el pelo al huevo. ¿Por qué eres así, Pini? ¿Por qué ¿Eh? te gusta tanto reírte del trabajo de los demás? Pero si ¿Eh? yo no me he reído de nada ni de nada. Nada, nada. Ponte a buscarle pelos al huevo. Toma, aquí lo tienes. Pelos al huevo. Pero los huevos no tienen. Bueno, que hay, pelo, hay una plumita pero... de pegada. Eso puede, eso sirve. Claro, los huevos no tienen pelo, tienen pluma. Y yo no sé por qué dice que los huevos tienen pelo. Mira, mira, yo sí sé por qué. Mira, observa. ¡Ah! No espera que salta yo también. Me asustas con Salto yo también. <risa> <Me> asusta, <¿no? risa> salto yo también. <risa>